Magic commands, o comandos mágicos. En Python es posible la utilización de este tipo de comandos, los cuales permiten utilizar Python como si fuese una shell de Linux o un terminal, o como si fuese el CMD o comando de Windows. Para ello es tan simple como generar la admiración antes de la invocación de cualquier comando que se introduciría por shell en, en Linux o en Windows. Este comando puede ser uno similar al que veíamos hay, DPS, para para Linux. Igualmente podríamos utilizar este otro comando en Windows, el cual nos mostraría los distintos directorios que tenemos en el archivo o en el, en el directorio actual. Esto lo podríamos interpretar y lo podríamos visualizar de, de múltiples maneras, de tal forma que posteriormente esa información eh, conseguida, posteriormente podríamos filtrarla con la librería red que habíamos visualizado previamente. Para ello podríamos, por ejemplo, buscar los archivos con el nombre file. Para ello podríamos intentar ejecutar este código y ver si nos encuentra el nombre del archivo, viendo que se muestra. Podríamos utilizar cualquier tipo de comando con los Magic Commands eh, disponible en, en Windows o en otro sistema. Sin embargo, también existen otro tipo de órdenes que se pueden invocar para la ejecución de comandos como si estuviésemos en un shell de, de Windows o de Linux. Estos Magic Commands también podrían ponerse en el entorno entre paréntesis, de tal forma que pudiese visualizarse como de tal forma que pudiese visualizarse mejor cuál es el comando que se va a ejecutar. Sin embargo, no es necesario imponer este, este comando de ejecución entre paréntesis, pudiendo únicamente poner con una admiración eh, para la ejecución de este tipo de comandos. Esto puede ser muy útil en Spider, ya que nos puede permitir el ejecutar muchas posibilidades que pueden estar disponibles en el sistema operativo sin tener que invocar a la orden OS System u otro sistema similar.